Bueno, preguntarte primero por la serie que está, no se habla de otra cosa y me encanta Impresionante, sí, sí. ¿Viste? Es que es más, creo que me, me, paran cada, me paran 20 personas por día para preguntarme ¿Vos sos el Fena de la serie? <risa> sí, sí, voy a terminar siendo el Fena de la serie ¿sí? <risa> fena pasa que de fue Fena de la una... Fena de la serie Sí, sí pero fue una, una etapa muy fuerte de la historia de que tiene que ver con nuestro país y con la cultura argentina Y está buenísimo que se cuente Está genial que, ¿No? sea, está genial que sea una ficción tan bien hecha, está genial que tenga tanto éxito, está genial que, que se haya hecho acá en Argentina, que se cuente la historia desde el punto de vista de él, de un ícono de la cultura, de un genio como, como Fito. Está maravilloso, ojalá vengan otras. ¿Te gustó, ¿Te gustó cuando, cuando lo viste? ¿Cuál fue la primera sensación? De cuando lo estabas viendo... De muchos recuerdos, porque... muchos recuerdos, pero de verdad, ¿eh? sí. una, una catarata de recuerdos de... Venían, De, no, uf, de, de vivir tantos años eso. Vos justamente... fuiste y yo, y yo aparte... Tuvimos momentos los más dramáticos y los más felices. Sí. Eh, con, también como con Fabi, como con Cecilia. Sí. Somos, yo los, las considero mi, mi familia. Pero además hubo un tiempo en el que vivimos juntos nosotros. Y me trajo unos recuerdos. Uh -huh. Es más, <coughs> pasé en un momento, lo estaba llevando a mi hijo a un lugar, y pasé por el edificio sí. en donde vivíamos, ¿viste? Y dije, uff, qué catarata. Es como una, un, de, una vuelta a la, la, a la fitomanía, ¿viste? Desde sí, sí, época. sí. Aparte también me parece que lo, lo que sucede, ¿no? que éramos tan chicos todos, ¿no? Y que uno vivía. Pero era re tan, Por eso vivía. Tan, tan vertiginoso todo era, no pasaba y, y no y... te dabas cuenta lo que estaba. Digo, hoy a la distancia a veces digo era, era inmenso lo que se estaba gestando, lo que se estaba produciendo y, por, y formar parte de, de la cultura argentina no de esta manera. Y mira, nosotros somos eh, pibes de la dictadura. Claro. O sea, nosotros en el 83, cuando, cuando vino la democracia y nos abrieron la jaula, nos queríamos devorar el mundo. Así era. Sí. O sea, y nosotros artistas... Y eso se nota en la serie. que bien captado ese espíritu. Nosotros artistas, sí. recontra, viste, apretados y censurados y, sí. y con cagazo de todo y sin sí. poder expresarnos. Yo tengo la sensación de que, por ejemplo, yo vivía en Buenos Aires. Supongo que pasará, hubiera pasado lo mismo en otros lugares del país, pero... Claro. Eh, Buenos Aires era una explosión... De, ¡ay, quiero todo! Es que era mucha contención quiero, arte lo que vos decís. por todos lados, este, sí. la, el underground era poderoso. Creció todo. ¿Cómo era ese fito del 84 y el 85? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo era ese fito del 84 y el 85? Mucho más... Como lo retrata la serie al principio, está muy bien retratado. Sí, él era un pibe tímido. Eh, mirá esa foto. esa foto no. es increíble. Mirá los la pelos. Botón. Mirá los pelos que teníamos. Eso, lo, eso fue en Punta del Este. Y eso, y eso fue cuando vivíamos juntos. Ahí vivimos los dos juntos. Eso yo sé dónde fue. Eso fue en un show eh, mío que vino él de invitado en la rural y lo presentaba Badía. Me acuerdo de esa foto perfecta. Oh, Dios mío, jóvenes, qué jóvenes que éramos. ¿Cómo era ese se... Fito? Era, un, era un, un pibe tímido, pero con, se veía ahí un... ¿Talento? Uf, se veía un talento poderoso. Mm. Yo me acuerdo que yo tenía una banda en ese momento, se llamaba La Nuca, que, claro. eh, y, lo, y lo traje a Fito un día... Lo llevé a en, en, en, hacíamos demos en Ramos Mejía, con el que ahora es el saxofonista de los decadentes, Pablito Rodríguez. Y yo agarré el hija Fito, cuando, cuando recién lo conocía, vivía en La Boca. Él, te voy a buscar y, y venite a tocar, tocar un piano en los demos. Bueno, y vino Fito ahí medio timidón, qué sé yo, y se sentó al piano, y cuando se sentó al piano, los que estaban hicieron... ¿Y este de dónde lo sacaste, viste? ¿Y esto qué es? Era un verdadero... Monstruo. Eso es lo que vio después ¿no? ¿Qué te pasa, Fena, cuando...? Porque hay algunos que dicen... A mí no me pareció, pero digo, escuché muchas voces que decían que está como medio edulcorada la serie. Como no que está edulcorada, está, está, está más ATP, está más apta para claro. el público. Claro, ¿Qué claro. es lo que debe ocurrir en un formato de Netflix? Eh, que tiene que llegar a toda la familia. Claro. No me parece mal, me parece bien. Pero paralelamente, perdona, ¿no? No, para... hablan también mucho ¿Mm. del tema del consumo que había, también eso fue consultado con, con ustedes. No, no, no, no. A mí lo, que, lo único que hicieron fue mandarme los guiones. Hace el año pasado me mandaron los guiones de las partes en las que estaba yo, que eran mucho más largas, que también comprendo que haya sido cortado. Editado, por una, por una, Editado por una cuestión de formato y por algún manual de estilo que seguramente tiene Netflix sí. y, que te, y que tienen que cumplirlo. Pero hablaron con ustedes, ¿cómo fueron que hicieron, que hicieron toda no, la no, historia? No, no, a mí me llamó el productor sí. una, un par de veces y, para contarme, pero después yo hablaba con Fito y Fito me iba contando, digamos. claro. Y hablé con el actor que hizo de mí, con Nahuel Monasterio. Claro. Que hablé varias veces con él, eh, como para que él tuviera data. Mirá, esa... Uf, esa es increíble. Sí. Sí. Esa es increíble, ahí está el negro Fontova también. Sí, sí, sí. sí. Ah. Esa fiesta... eran era una fiesta salvaje. <risa> <risa> uf. Y mira Cecilia. ¿la Hermosa. ¿cómo? Lo que me impacta es que creo, considero que son todos sobrevivientes. Eficientes. Yo agregaría. Sobrevivientes eficientes somos. Mm. Y además que los sobrevivimos a un montón de situaciones, eh, incluso del país también. Claro, pero claro, digo, incluso del país eh, particularmente en lo que se ve en el descontrol, que creo que si eso está edulcorado para el ATP, para todo público, viéndolos hoy a todos, a los que siguen vivos, digamos, y bien, porque están todos activos, mm. Trabajando, digo, Sanos y Era eh, fuerte lo que vivieron. ¿Y en qué momento, o oh, te lo pregunto a vos, que sos el que está acá, haces un clic y decís, bueno, basta, pues si no, la quedamos? Bueno, yo creo que cuando uno empieza a tener cuando uno tiene hijos, ahí por ejemplo estamos con la, con la hijita de Azul, una amiga nuestra que es directora de cine, una genia también, esa es T. Yo creo que cuando uno tiene hijos, por lo menos en el caso mío, Ahí apretas el freno, de alguna forma, si sos buen papá, mm. y, si, y si te gusta ser papá, como me gusta a mí. ¿no? Sí, siempre... Y también me parece que fue la inteligencia de poder adaptarse Tam, a los cambios, ¿no? También es la inteligencia y también, ¿sabes qué es? Es que si no, no podés seguir haciendo las cosas que te gusta hacer. Tal cual. Y a mí Tal lo que cual. más me gusta hacer en la vida es lo que hago. Y nunca hice otra cosa, además. Sí, lo que pasa es que es imposible no unir lo que vos contabas al principio, que tiene que ver con, con que son todos hijos del proceso, todos en nosotros plena... Somos, somos, a nosotros nos cagaron la primera juventud. Claro, claro. tal cual. La, la adolescencia hermosa, esa claro. fuera adentro y todo lo diferente era, era castigado. Entonces, claro, por eso, cuando que... abrieron la puerta, que vos decís que fue esta, esta explosión... Diste, de sonidos, de cosas, de, de dame, todo, de dame, darme dame dame todo, todo, dame y dame todo y me la pego en la pera. Claro. Tenía que ver con eso, tenía, tenía que, ver. que ver, y ahí eso. fue la construcción, y creo que también eso hizo que salgan cosas internas de muchísimo talento, porque hay letras, historia, todo, todo, que quedará para siempre. Eso tiene mucho que ver, por eso te digo, que para nosotros fue como, por ejemplo, Charlie ya era Charlie en esa época. Sí, claro. eh, Luis ya era Luis, Spinetta, ya, ya eran muy grosos en esa época. Y, y Pero, bueno, y Cantilo también, Fabi. A, no, a Fabi era, Fabi era genial cuando yo la conocía. Yo creo que a Fabi la conocía antes que a Fito. Yo sí. tuve... Fabi es como mi hermanita cósmica, ¿no? ¿Tuviste romance con... perdón por la pregunta? Fabi? Sí. No, Fabi es mi hermana. No, ¿Y no, ¿y no podría No podría haber sido. tener un romance con una hermana. ¿Y cómo era la historia, perdón, entre Charlie, eh, eh, Fito, ese triángulo que te muestra un poquito la la Bueno, yo no estaba muy ahí en esa interna, no. Yo ahí no estaba, qué sé yo. Yo... yo me, lo veía medio de afuera, eso estaba en algunas sesiones. Este. Pero Fito lo cardio a Charlie o no? No creo. <risa> es muy fuerte. No, no creo, Nos nunca lo hablé eso, no, nunca lo hablé, pero no creo, no creo, no creo que a Charlie le. Mirá ahí, mirá que. Diosa, ¿De dónde sacan sí. esto ustedes? Ah, esto es el te... arcón de la prehistoria, mirá yo. Hermosa, mirá el pelito sí. mío. Quiero decir que, perdón, pero la decisión la tomó Fabi. Sí, no seamos, la la no seamos machistas. La decisión la tomó Fabi. Eso quería decir nada No, pero sí, yo sí, creo sí. que sí. Yo, esa interna lo la sé mucho. Yo los conocí por separado a los dos, pero sí. después estuve mucho tiempo con ellos como pareja. Entonces, nosotros con Fabi contamos una anécdota siempre muy graciosa de, de un día que estábamos... Eh, Genial, eso, porque la, a cada rato yo la, la menciono. O sea, ¿Viste esas anécdotas que las contás a lo largo de los años 30 veces? Y le agregás cosas. Contás a almorzar y la contás de vuelta. Bueno. ¿La boludez? Bueno. Una vez estábamos nosotros, Fabio y yo, dibujando. En, ellos vivían en un departamento en la calle, en la avenida Juan Bautista de Alberdi. Y Fito tenía ahí un CP-70, un piano CP-70. Y, este, y estaba, estaba haciendo, eh, si me está escuchando Fabio, se va a acordar. Y estaba haciendo una canción que se llama Carabelas. Chico Guar, ¿qué tiene puesto? ¿Sí? Los anteojos de... na, na, na, na, na, que Es como un tango, hermoso. Mm. Y Fabi y yo dibujábamos, hinchábamos la bola, hablábamos, gritábamos, ¿viste? seguíamos dibujando, Ahí íbamos a la cocina, volvíamos. Qué pesado. Y en, y en un momento dijo, <risa> ¿pueden parar un poco? Bueno, <risa> no es que nosotros estamos acá otra vez dibujando. Si sí, ustedes sigan pelotudeando, dijo que yo sigo haciendo discos. Y quedó para siempre. <risa> <risa> Porque además fue una profecía. Sí. Por lo menos en mi caso, este hizo 65 claro. discos y yo hice 10. ¿viste? ¿Y qué te pareció? En el caso de Fabi, lo que digo hoy quiero decir de Fabi, lo que ella dijo el otro día, Eso. no sí. estaba enojada. Está bien lo que dijo. Está muy bien. es como Lo que pasa es que la serie es el punto de vista de Fito. Claro, claro. Pero estaría bueno. ¿Y vos lo viste? ¿Y vos, como cuando la viste, sentís lo mismo? No, no, yo no me di cuenta de eso, pero después le di la razón, ella tiene razón, ella no era solo una corista, era una, ya era una súper artista. Claro. Bueno, de hecho pero se va a una, una ¿eh? peli de Fabiana. Y, Habría que hacer una y, van a hacer, ahí una película en, en serio? Sí. Ahí y... ya tengo como 16 capítulos. Sí. <risa> <risa> <risa> ahí arra arranco yo. <risa> y va a estar buenísimo. Y te quería preguntar, Sabé porque me sorprendió, eh, ¿cuál es la relación con Greenback? con Daniel Grimbach, y que aparece... ¿La como... relación mía con Grimbach? No, no, de, más de fito, porque digo, aparece... Es el manager. Sí, claro. pero aparece poco, de y alguna no, manera no, para... porque, porque eh, Daniel Grimbach, yo creo que es el, el, el padre fundador de, lo, del... de la, la profesión de manager en Argentina, Exacto, digamos, es, claro. es como el... El papa de los managers, sí, sí. ¿no? Claro. Y en esa época creo que era el manager de Charlie. Sino claro, si claro. lo muestran sí. de, el sale... de Charlie, sí, sí. Y ahora es el manager de Fico. Y ahora volvió a ser el ahora manager, es el manager Y es verdad que Charlie sí. lo veía así como, bueno, a ver este pibito, que lo, viste, como que lo bardea un poquitito un en la poquito, serie. Un poquito, hasta que se dio cuenta de lo que era. Hasta claro. que se dio cuenta de, cómo, de lo que era Fito. ¿Es cierto eso que decía, me copia un poco? Me principio me, dice, ¿me, me gusta, te pido Sí, me pero Charlie es puro <risa> ácido, es, es ácido para hablar. Sí. Sí. Charlie puede decir cualquier cosa, pero lo adora a Fito. Sí, sí, sí. Eh, no sé, se puede decir... Una, una, es, además en esa época Claro, de... el que lo conoce a Charlie se da cuenta que él tiene un humor así, de una forma... Es un, es un sí. cuchillo. Sí, es sí. Un, sí. Un, <risa> aparte bien <risa> dijo Fito es que samurai. son todos los aliados. Sí, no es una espada samurái. ¿Sabes si la vio la serie? Me encantaría no, saber ay, lo que le de Charlie a, Mechi y no, no me a Mecha le, pre a Mecha pre le sí. pregunté porque me dio mucha intriga. A María saber qué piensa. Sí, yo, sí, yo también. A mí me encantaría saber qué piensa. Porque, por ejemplo, Calamaro tuiteó, o sea, muchos fueron también sí, contando... Sí, Andrés dijo... Lo leí lo leí y algo así, que le había gustado también. sí, ¿sí? sí. No, pero lo de Fabi lo tomaron como... Esta está enojada. No está enojada. sentí que le faltó algo? ¿Se que hubiera... Algo, pues si sí, algo que eh, afuera. afuera? Eh, porque hay tanto para contar, ¿no? Más visiones, me más es visión Me parece, a mí yo me quedé con las ganas de, de ciertas situaciones muy clave en la vida de él que en el, los guiones estaban. Por ejemplo, cuando, cuando yo me iba a ver al papá mm. eh, o, o, o, o la previa de conocer a Cecilia, que él estaba muy, muy, muy mal acá. Se sí, fue, se ve ¿verdad? solamente la escena en la playa ah. de él tomando y demás, pero no no se profundiza. Pero lo que pasa es que después tenés que pensar que es un capítulo que tiene que durar 48 claro. minutos claro. y que... Sí, sí muestran lo del papá, muestran segunda... que vos lo llevaste... Con lo del papá, digo, muestran que dijiste, ¿no? Y van no. A, a verlo rápido. Sí, pero eso, eso fue mucho más mágico. Ah, Eso fue, fue? Muy, mucho más mágico. Ese día era, era un día era un día que había paro general. Mm. Eh, no, o sea, no había aviones, trenes, autos, nada, no había nada. Y yo de casualidad me lo encontré a Fito en Retiro pero de casualidad, así cuando no puede ser que vos estés en el mismo lugar que yo y él estaba con Fernando Moya, que era, era su manager en sí, pero claro. y me dice, se está muriendo mi viejo, me tengo que ir a Rosario yo, tengo, yo tenía un autito tenía un, un Mitsubishi Colt, hecho mierda <risa> y, eso lo muestra y le digo, yo tengo el auto pero las gomas están para atrás <risa> y Moya dijo, cambia las cuatro gomas y vayan se cambiamos las cuatro gomas en una cogomería de Puente Saavedra. Ya Fito estaba como dormido, se había dormido, se había tomado un, un sedante para dormir, si no sé qué. Y yo encaré la ruta, viste. Y como podía. Ahí, ahí está, está la escena. Sí, ahí se nota, y, y él te dice algo como no da más, no puedes ir a más. Eh. No me acuerdo, pero era flaco metele porque no llego. Mi papá se muere. Mm. Incluso paré en una estación de servicio y Fito estaba dormido. Y los chabones de la estación de servicio decían, es Fito Paz, es Fito Paz. Y decían, viste, yo sí, shh, cállense, nos tenemos que ir, apurate, decían. Y llegamos y, y Fito lo pudo ver a su papá. Claro. Los pudo saludar y eso es, fue una cosa para mí muy intensa que está claro. como contada abuelo abuelo claro. así. Claro. Pero bueno, son decisiones de los directores, ¿no? Y de los productores y de las plataformas. Sí, lo que pasa es que también me parece que cobra muchísimo valor porque lo viviste. Claro. no A mí, tan, por eso... Por fue eso tan intenso... Claro, vos te, te, digo, te colocó en lo emocional, Esa, escena es, esa escena es un invento. <risa> esa, por ejemplo, es un invento. Y está, bien, de que, de está bien que inventen escenas. Claro. Que no aparece Fabiana, esa que, que sí. tarda en... No, no la esa verdad, que, es que está en una par, en una par. Claro. Sí, eso sí. eso no lo recuerdo, o, o mi memoria lo borró, o es un invento. Pero eso me parece que tiene que existir en una ficción también. También tiene que No cambia la historia esa escena. Además me contaban que... No cambia la historia, pero está bien que haya un hilo dramático en el que inventes algo. Ahora, ¿se puede hacer una segunda temporada desde donde queda la serie a partir de ahí la vida no, vale, de Fito oye. tiene sí, sí. tiene como cosas Obvio. intensas para para seguir haciendo una segunda temporada o viene más tranquila no coca? sé si tan intensas como como <ríe> claro como fue dramáticas o trágicas periodo, como claro. las que se vieron acá que hay cosas trágicas acá totales mm. él tuvo o sea, Qué valentía, tuvo, ¿no? Momento, ¿no? tuvo momentos jodidos de verdad o sea mm. más que más allá de la muerte de su papá la muerte de sus viejas eso fue un asesinato sí. Fue un asesinato. Lo asesinato tremendo. de sus viejas, ¿viste? de, sus, claro, de, sus, sí. de sus, sus madres, eran sus madres. Uh -huh. Y fue así que... como se lo muestra en la serie que él cuando se descubre lo que había pasado con, con sus madres, digamos, él como que renace. La verdad es que yo en eso no lo sé, no. yo no Charlé eso nunca con Fito, no. No, no, no, no sé, eh, eh, eh. En, en ese sentido yo no, no, no estuve presente en esos momentos, digamos. Yo lo conocí a Fito en el 83, eh, en 83 lo conocí. Y ya venía de tocar con Baglietto o sea, ya había dejado Rosario. Claro. Sí. Así que todas esas cosas que pasaron ahí no, no, no las tengo claras. Ahora esta serie se hizo porque Fito quiso que se haga. O sea, él estuvo al frente, hasta eligió los actores, que el casting es fantástico. Es fantástico. No, no, Ya lo sabemos. Estuvo, o sea, estuvo hoy, muy presente. Eh, es es decir? No, pero no importa, voy a otra cosa. Vos ah. pensás que se podrá hacer la serie de Charlie? No, porque iba esto. Carla es sí. impredecible, ¿no? Claro, Sería, sí. mar Sería maravilloso. Yo pienso que sí. Como la de muchos, como la de Luis, como la de los grandes, como sí. la de los bueno, grandes, no estaba, de claro. los grandes eh, super super genios de la música argentina. Sí. Eh, hoy estaba, recién hablaba con Pablo. Eh, el otro día vi un, me mostraron en, en Instagram un reel en el que a los pibes de 19, 20 años le muestran una foto de Cerati, le muestran una foto de Luis. Le muestran una foto. De, no, a Charlie lo, a Charlie lo reconocen. Pero a Cerati dicen es un actor. ¿Qué? Dios. A, Luis, no, a, Luis, claro. a, Luis, a Luis dicen eh, es un periodista de hace mucho. No. Y el otro, no sé. yo claro. digo Está buenísimo esto. Porque, sí. porque, el porque el ejercicio ¿no? de la memoria no, que es tan fundamental for... para cualquier país una sociedad ¿no? porque además porque el formato de la industria musical mm. eh, y de la cultura en general sí. viró para un lugar tan raro sí. en el que son más importantes los views que la obra Tal en sí. sí o sea, ¿cuántos views tiene este tipo? no y también hay algo de la casa vamos oh, a escucharlo pero no, no, a ver si está bueno está, o no está bueno, digo, hay una cosa medio sí, pero hay algo de educación también que viene del hogar Tal cual. De la escuela, pero no, para mí, bueno, en la escuela no, mis hijos le dan. En casa, eh, en mi, no, pero en mis hijos igual le, sí. le, le dan. Yo pero digo, pero a mí, la, yo digo tiene? escuchar digo, ciertos ¿11? temas ¿11? O, o contarle, mis hijos tienen 11, digo contarle esta canción y todo y que sepan y, y digo las letras y, y ver que hay algo más que otras cosas. ¿Y qué cosas. pasaba en el país? Pero, acá, tal pero cual. Ojo, ojo la, y, y mirá el mérito de Fito también. Eh, este Un músico de 60 años. Sí. que produce de vuelta una fitomanía, sí. la cual. fitomanía que fue, que pasó hace 30 años con el amor sí. después del amor, 30 años después se vuelve a repetir TikTok con, mucho, con mucha más fito. intensidad Tal cual. por la hipercomunicación que hay por las redes y por todo sí. y los pibes están viendo esta serie. Mm -hmm.